Bye. Uh. Navidad. Como sabemos, en esta, en esta Navidad, eh, la Navidad no será como las veces pasadas. Eh, hay muchos que vamos a tener que ahorrar, reciclar y poder hacer que esta Navidad sea eh, un espíritu muy alegre para la familia, para las amistades y para todos los que, que deseamos eh, brindarle un pequeño pensierito. Eh, no es necesario de que sea grandes cosas para esta Navidad. Aún así, una latita de, de, de, de alimentos, quizás un paquetito de regalos, unas medias, unos botecitos. Eh, bueno, tantas infinidades de cosas que no cuestan mucho y que van a dar alegría a muchos. Esta Navidad es muy diferente, sí, porque esta Navidad va a ser llena de amor, y de compartir mucha espiritualidad. Bien, entonces, rápidamente, para iniciar, eh, yo quiero mostrarles que existen en el negocio, ¿no?, diferentes bolsas, bolsas grandes, bolsas medianas, y bolsas más pequeñitas. Pero, en el, en el caso que usted, por favor, no se sienta avergonzado, si en el caso que usted no pueda pagar una bolsa como esta, porque son varios regalitos que tiene que hacer y cada bolsa le va a salir muy carito entonces podemos también utilizar las bolsas de cartón las, estas bolsas de carta que son recicladas, que no cuesta mucho y que podemos decorarlas y podemos rellenarlas muy bien, muy bonitas tan, tan alegres podemos arreglarlas como las bolsas normales entonces esta es mi idea de usar bolsas de carta y hacer bolsitas de regalo para esta navidad hasta un alegre y divertido llavero será de regalo muy agradable para cualquier niño, para cualquier jovencito aunque también para nosotros los adultos que nos gusta tener llaves llaveros de las llaves de los cuartos, del armario porque siempre se nos pierde entonces un llavero grande puede ser eh, una, una buena idea de regalo lo que pueden ustedes agregarle es una campanelita no pueden agregarle la campanelita al llavero o ponerle un lazo, ponerle un listón ponerle cintas que tengan en casa ustedes reciclados, que pueden poner las cintas eh, como como adorno mm, eh, eh, voy a hacerles ver aquí tengo cintas voy a hacer ver un ejemplo como pueden decorarlo para que pueda salir más alegre vamos a usar una cinta ¿no? y le vamos a hacer lo que es el lacito el, el listón al perrito en el caso que no tengan ustedes estos materiales en casa no se preocupen porque también con lo que puedan tener va a salir muy bien solo es un poquito de imaginación entonces este es un lazo que le ponemos al perrito y cambia, ¿no?, el llaverito, y con el pompón que suena. Esto es algo muy alegre que les va a gustar, y va a gustar a quien lo reciba. Ahora, esta es una idea. Después pueden comprar lapiceros, como estos, estos vienen con escarcha, y yo le he puesto lo que es un tulcito aquí, y le he puesto eh, el foami como las piernas, ¿ven?, le he puesto el tool para las, el vestidito, este también tiene otro que es el vestidito con el tul y también es otro agradable regalo, después también lo que es, eh, no hago ver la marca porque no es dable pero esto es porta... Eh, que son para la, la, el manicure ahora vienen brillantes y sé que a, les va a agradar a las chicas, chicos y también a, a algún familiar o alguna amiga las esponjas para la ducha ah, existen varias esponjas diferentes modelos y no cuesta mucho porque es un material muy bueno este de aquí son eh, ganchitos para el cabello quien no le gustan los ganchitos para el cabello no gaste mucho porque estos simples que cuestan muy poquito, Cuando lo reciba alguno? Lo va a recibir con mucho amor, con mucho cariño. Eh, estamos en una Navidad donde deseamos compartir amor más espiritualidad. Igualmente, este llaverito le vamos a poner una cinta para que eh, sea más gracioso. Entonces aquí lo vamos a poner la cinta, para que lo puedas ver. Y va a ser más graciosito. Si quieres ponerle cintas de Navidad, también eres, eres libre de poderle poner, las, aunque la cinta de Navidad. ¿Ves cómo cambia? Y es, muy más, es mucho más gracioso. También he conseguido lo que son eh, cajas y... Eh, lo que es para el baño son eh, cajitas que vienen con eh, los baños de el, el shower gel lo que es el, el gel para ducha o las bolitas que son para la la la, la, la el, el baño no el en, en español es la latina discúlpenme también pueden comprar lo que es los adornos para las uñas, ¿no? Lentes. Y lo primordial, pantuflas. <ríe> Estas pantuflas que son eh, para los que vivimos en zonas muy frías, es muy, muy, muy necesarias. Vienen con los peluchitos y a quién no le encantaría recibir un, un bellísimo regalo. Y no cuesta mucho. También los porta, eh, esto que son porta velitas porta velitas escarchados existen de muchos colores, muchos diseños y en verdad, existe infinidad de regalos pequeños que no cuesta mucho y que podemos regalar y que podemos hacer felices a muchos no es necesario un regalo grande para ser feliz a los niños ahora, yo les sugiero comprar paquetes de caramelos chocolates lo abre con el papel de regalo que tengan en casa o el papel este de especial que es el papel eh, crepé de, de navidad y vamos a hacer hoy le voy a demostrar hacer un pequeño eh, bolsitas de, de regalo que pueden tener muchas cosas juntas entonces, vamos al siguiente paso. Para los que, eh, si tienen, eh, digamos, tres o cuatro niños en casa, o oh, cuatro jóvenes y dos niños, un ejemplo, entonces, una idea económica es, compramos un, pa, un paquete de... Eh, de de medias ¿no? en este caso yo he comprado estas eh, suavecitas porque aquí hace mucho frío entonces son un paquete de cuatro y lo que podemos hacer es abrirlas yo como siempre esta cinta la voy a reciclar así es que la voy a abrir de una parte donde puedo después usarla este de aquí yo siempre lo guardo y lo reciclo <ríe> yo soy así bien, ahora lo abrimos delicadamente que no lo vamos a corta, a romper la media sacamos la etiqueta entonces vamos a tener aquí cuatro, cuatro pares de medias a los cuales podemos ponerle dentro de cada paquete para diferente niña jovencito y de un solo precio nos va a salir para cuatro personas Bien, entonces aquí vamos a hacerle, y acá cuatro tenemos cuatro ideas otra idea también que puede ser para regalos son las máscaras. Ahora vienen así con la decoración de, de, de Papá Noel que son para eh, hacer máscaras o, o, o, o cremas. También estos paquetes que son para eh, de, deodorante de carro. Aquí tenemos cuatro o tres, disculpen. Una, dos y tres. Ahora si tenemos tres personas que usan carro... Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar y lo apoyamos en cada media o en cada regalo de cada uno de ellos que tienen carro. Entonces, con uno solo, ustedes pueden obtener para tres personas. Ahora, otro que también les va a gustar son los, eh, las, barri, las barras de jabón. Ahora existen muchas barras de jabón y esta es una barra de jabón que son aromáticas que vienen con especies, flores, pueden ustedes, quizás no comprarlo de esta marca, de esta calidad, pero pueden comprarlo de alguno de que, mmm, son deliciosamente aromáticos. Ahora, en el otro caso, eh, también pueden comprar paquetes que ya vienen así, que son jabones para niñas, y acá tenemos una, dos y tres jabones, entonces lo podemos abrir... Y repartir cada jabón con su media, con su media, su jabón, su chocolate y podemos repartir también lo que es el, el baño de, el baño de, el gel de baño ¿no? Ustedes esto lo abren y lo unen a cada uno ya este gelcito que es el de baño va unido a cada uno y ya de una caja me salió para dos regalos no, no se sientan avergonzados de esta navidad ahorrar, en cambio podemos ser muy felices con pequeñas cositas no deben estresarse por eh, si es que no nos alcanza el budget el, el, el dinerito hay muchos que han perdido sus trabajos, hay muchos que no están trabajando. Estamos en cuarentena, algunos como ahora aquí en el país estamos en cuarentena, no se abren los negocios hasta diciembre. Entonces eh, hay cosas que debemos ahorrar, pero no dejar de brindar este espíritu de Navidad. Entonces, imagínense este que viene con su, con su jabón, este otro que viene aquí con su jabón, aquí, ahora podemos que darle podemos darle a um, un, uno de estos y uno de estos entonces miren ya este es un regalo el baño un, un lindo eh, adorno para el cabello y una vez pero no lo vamos a regalar de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que arreglarlo de otra forma. Entonces, esto es lo que deseo darles una idea. Bien, para el siguiente paso, entonces, vamos a necesitar lo que es stickers. Stickers de Navidad. Pero en el caso que cueste mucho en tu zona o oh, que vamos a necesitar regalar a muchos, entonces, yo te sugiero que uses los stickers reciclados. Eh, yo hice un video anterior, un video tutorial, de cómo podemos usar los, las tarjetas de Navidad pasadas, que no las necesitamos más. No la boten, reciclenlas y hacen stickers. Y con estos stickers podemos nosotros decorar nuestra bolsa. Ahora, otra cosa una sugerencia las cintas de navidad, las cintas para paquete estas cintas son hermosísimas pero cuesta mucho entonces igualmente estas cintas de tela son hermosísimas de navidad pero cuesta mucho eh, para un solo paquete podría ser pero si nosotros tenemos que regalar 4, 5, 10 a 15 paquetes, entonces nos va a salir mucho dinero. Y al final, cuando se abren los paquetes, ¿qué hacen los niños? Los niños lo rompen todo. Oh, y, y todo nuestro dinerito se fue. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Reciclamos. Yo, la mujer que recicla todo. Entonces, yo uso estas cintas que son brillantes, son lindísimas y cuesta muy poco. Estos moños son lindísimos y cuesta muy poco también. Yo esto lo voy a usar. Y mira, también lo voy a reciclar porque aquí 15, Merry Christmas, y yo lo reciclo. Así, ah, así soy yo también. Hay que economizar esta vez. Bien, entonces, ahora que ya tenemos. La idea de cómo vamos a decorar, oh, me olvidaba en decirles. En un tupper yo siempre tengo reciclado, ¿ven? Aquí dice reciclado. Yo reciclo todo, estrellitas que me haya quedado de papel brillante, eh, reciclo stickers, <ríe> reciclo los pedazos de feltro que he usado en otros arreglos y que me quedan aquí. También los reciclo porque también podemos necesitar siempre. Entonces, vamos rápidamente al, segu al segundo paso. Bien, entonces el siguiente paso es, ya tenemos las cintas recicladas, ya tenemos ya la división de los paquetes, como vamos a regalarlo. Entonces, tenemos ya la bolsa de caramelos Esta bolsa de caramelos la vamos a abrir. Les sugiero que sean bolsas de caramelos que vengan con 5 o 6 paquetitos internos para que lo puedan dividir en cada regalo. Así como vienen aquí. Aquí ya vienen ya los caramelos ya divididos en paquetitos. ¿No? ¿No enseñó la firma? <ríe> ya vienen ya en paquetitos. Botamos la bolsa en exceso y yo he comprado lo que es bombones de chocolate rellenos de fruta que son eh, bombones rellenos de fruta de marshmallows eh, representativo de la navidad no entonces ya aquí tenemos ya uno dos tres paquetitos que vamos a hacer nuestras cintas nuestros stickers ahora ¿Qué vamos a hacer con estos papeles? Si, ¿Sí? en el caso que no tengas eh, y cueste mucho dinero hacer con esto, entonces te sugiero que lo hagas con el papel de regalo. Papel de regalo así, de esta manera. Lo vamos a abrir y te voy a mostrar cómo lo podemos adornar. Aquí el papel de regalo viene de esta forma. Ustedes lo pueden comprar como le llaman el papel de seda ¿no? en estos países latinos el papel de seda y no cuesta mucho busquen un papel que sea alegre brillante en el caso que cueste mucho brillantes así como este entonces eh, utilicen el papel de seda normal no se sientan mal lo importante es la idea de poder hacer algo bonito entonces yo aquí voy a usar una blanco y un rosado porque son para mujercitas ¿no? el regalo que voy a hacer tanto para adultos como para jóvenes entonces aquí, yo, ah, rápidamente quito el exceso esto igualmente lo apoyo en el otro lado así me da espacio para poder trabajar en mi mesita hasta pues aquí agarro lo que es solamente uno este de aquí también es brillante ¿Ves? y ese papel de seda para regalo ahora para economizar vamos a ponerlo juntos vamos a unirlo, a unirlo el blanco con el rosado. Si desean otro tono, otro color, lo dejo a su elección. Vamos a unirlo. Porque le vamos a cortar en tiras. Entonces, ya que está unido de esta manera, vamos a cortar lo que es la parte de aquí. Oh, no se preocupen si es que sale todo disparejo. Parece, voy a usar una tijera más grandecita. Disculpen. Voy a usar una tijera más grande. Porque esta es muy chiquita. Me había olvidado. Bien. Y Vamos cortando todo lo que son las uniones para que no se queden unidos. Entonces ya aquí ya está todo bien, todo bien desunido. Ahora vamos a cortar tiras. Tiras no muy grandes, aproximadamente un centímetro, aproximadamente. cortar varias si desean también pueden hacerlo con el papel de regalo que les quedó reciclado del año pasado de esos paquetes que se abrieron se destrozaron y quedaron por allí algunos pedazos y algunas personas como yo que les gusta reciclar pues bien a cortar <ríe> y cortamos así todo Oh, dirán, ¿qué cosa va a ser a Madre Adin? Está loca Madre Adin. No, la Navidad es alegría y esta Navidad es mucho más especial. Así es que yo dando ideas, voy a hacer ideas también de los jarros de de Cocoa, de Chocococo, que pueden regalar también. Así que esto es mi segundo tip esta semana voy a hacer tips y voy a hacer manualidades aparte que tengo que forrar los regalos de navidad también porque como saben estamos en cuarentena nosotros también aquí y bueno hay reglas de visita así es que yo arreglando rápido mis, mis, mis paquetes para poder entregarlos a la familia aquí entonces cortamos la última parte si está un poco grueso es un poco más pesadito cortarlo cuidado con sus dedos por favor ¿eh? mucho cuidado nuestras manos tienen que cuidarse para hacer más manualidades <ríe> bien, entonces aquí termino, este que está más ancho vamos a cortarlo porque no lo queremos así de ancho. Bien. Aquí está. Entonces, ya está todo bien. Vamos a unirlo bien todo. Vamos a unirlo. ¡A jugar! ¡Carnaval! <ríe> bien. Lo vamos a unir todo muy bien. Ya se dan idea de qué cosa es lo que he hecho. He hecho el relleno para nuestros paquetes. Este relleno cuesta dinerito cuando compramos ya el paquete hecho. Pero nosotros lo podemos hacer en casa. Y mira cómo brilla. Y tenemos bastante. Con un poquito. Miren cuánto hice. Sigan abriendo, sigan abriéndolo. Sigan abriéndolo y van a tener más que nos quede así unido, sino de esta manera. Eh, ah, así. Vamos abriendo, dejándolo para que se haga más color Acá, acá. Bien. Ya pienso. Que ya lo tenemos hecho. Entonces, ahora agarramos nuestra bolsita. Nuestra bolsa de cartón. Para esto, antes de rellenarlo, vamos a poner un poquito más aquí. Antes de eh, rellenarlo, tenemos que decorarlo. Entonces, rápidamente vamos a usar lo que es el sticker yo voy a usar uno de aquí no, no, ustedes ya sabían de que yo ya los tengo ya con, la, con el 3D ¿no? ya están pegados con el 3D ¿eh? así es que son más fáciles para poder pegarlos entonces yo voy a agarrar este pingüinito y lo voy a pegar a mi bolsa Aquí. Vamos a ponerle unas cuantas de las nieve Que tiene aquí, ya está ya cortado en el diseño voy a ponerle aquí uno Y acá le voy a poner el otro Y otro blanquito ya lo tenemos allí, ahora si no pegó bien porque se salió el 3D como puede suceder, como me ha sucedido a mí, no se preocupen agarran un poquito de pibia. como es carta con carta y se pega así es que no sucedió nada, todo está muy bien, aquí lo ven bien entonces ahora que ya está allí le vamos a dar un toque de de esponjita con el color blanco acrílico blanco para darle la imitación de la nieve si ustedes desean pueden ponerle también escarcha aquí, rápidamente haciéndolo bien vamos a agarrar aquí el blanco que quedó y acá lo vamos a espolvorear en una platita discúlpenme que lo estoy haciendo bien rápido entonces vamos a espolvorear el exceso vamos a darle todo en parte del contorno como si fuese la nieve le damos el exceso no le ponga mucho tono porque como es cartón se puede humedecer la carta así es que eviten que se humedezca no debe humedecerse debe mantenerse de un tono bueno entonces ahora le vamos a poner lo que es la escarcha ah, discúlpeme que me estoy moviendo porque me he puesto todos mis materiales al momento aquí está la escarcha vamos a ponerle un poquito Luego quitamos el exceso bien, Que se pegue con el color blanco Vamos a dejar un poquito que se seque Para que agarre bien Quitamos el exceso Entonces así va no a quedar brillante Ahí sí lo puedes ver, ¿verdad? Está con la nieve El muñequito y el muñequito que ha quedado de tres días. Bien, entonces rápidamente Vamos a ponerle las cintas eh, Voy a elegir La cinta dorada La cinta dorada Para que le dé más brillo Más alegría a nuestro muñequito <coughs> La vamos a poner en una de las orejitas de nuestro regalo vamos a hacer el lazo el lazo por el lado brillante siempre que agarre el papel en la, en la cinta por el lado brillante si desean ustedes hacerle otro tipo de modelo de de lazo pues son libres de hacerlo yo estoy dándole como siempre una idea Esta es una idea económica, alegre y llena de mucha magia de navidad vamos a presionar bien para que salga bien el lazo Esta, lo vamos a abrir bien Luego sí. le vamos a hacer la decoración Entonces aquí voy a cortarle en dos Porque está ancho Entonces me puede salir dos diseños Aquí Voy a cortar igualmente alegría Lado solamente las puntitas ¿eh? A la fin. mi tijerita les enseño rápidamente como quedó mira qué coqueto y alegre quedó ¡Oh! y la bolsa de papel pues ya no es más bolsa de papel es una bellísima bolsa de papel <risa> bien ahora si desean, pueden ponerle un moño, pero para mí es mucho. Pero si ustedes desean, pueden ponerle un moño de regalo. Si no lo desean el moño de regalo, porque es mucho, pueden ponerle el tag, que después le voy a enseñar. Ahora, vamos a, re a rellenarlo rápidamente. Abrimos nuestra bolsita ya decoradita. Y vamos a elegir cuál es el regalo que deseamos. Entonces este de aquí que viene a ser el llavero, el, el baño y la media. Vamos a ponerle un poquito del relleno que hemos hecho. cubrir con más de bien para que no se vea porque no se tiene que ver así es el regalo bien, bien, bien bien, bien el papel que se haga bastante no se va a ver pero va a quedar bellísimo ¿verdad? Y quedó bellísimo. Ahora solamente falta ponerle esta si deseas ponerle más relleno, le pones más relleno. La bolsa de papel va a quedar siempre alegre. Así ves, y tienes que jalarlo nada más porque están unidos. Entonces tienes que jalarlo bien para que se agrande. Ahora le hacemos el tag y va a quedar un buen regalo. Mira, con poco y con muchas cosas recicladas en casa, hemos creado una bellísima bolsa de regalo de Navidad. Bien, entonces ahora solamente nos faltaría el tag. Para el tag, yo voy a usar un pedazo de cartulina. Siempre reciclada. Voy a mi cartulina blanca. Yo reciclando todos los pedacitos que pueda de cartulina, papel brillante, que nos puede ayudar a poder hacer otro trabajito. Entonces, en este caso, voy a usar un pedazo de cartulina. Lo voy a medir, más o menos de qué altura lo deseo. Entonces aquí está muy bien. Voy a hacerle un diseño del papel brillante, como si fuese la nieve. Me voy a pegar. como la nieve como si estuviese derramándose la nieve en la tarjetita si no quieren esto pueden dibujarlo con plumones con colores todo el contorno si es que no lo desea eh, que sea de esta manera Yo como siempre sugeriendo ideas. Vamos a cortar el exceso. El exceso. Y aquí pongo. marcador negro y pongo para de allí está el color brillante que lo he hecho como la nieve porque va a quedar de esta manera en esta asita lo van a tener que pegar en esta cita ahora como lo pueden atacar lo pueden atacar con cinta con goma con sticker yo con la pibia De tibia, tratando, evitando de que no se no cubra nuestro diseño, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Así lo voy a acercar para que lo puedan ver. Y así está de brillante. ¿Quieres ponerle más lazos? ¿Quieres ponerle más cositas? Lo dejo a tu decisión. Todo lo que tengas en casa, úsalo. No necesitas gastar mucho. Lo importante es el espíritu de la Navidad, el espíritu de compartir, el espíritu de poder dar algo más a alguien. De nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestras hermanas, nuestras amigas nuestros vecinos de casa wey, uh, esta navidad vamos a ser un poco antisociales pero una bolsita de estas que le pueda llegar a cada uno le va a hacer mucha alegría este se despegó porque está todavía está todavía muy húmedo pero una bolsita de esto le va a gustar a muchos ahora, en el caso otra idea de que um, sea, digamos, alguna persona que media si esto no sea necesario ustedes pueden poner una latita de cerveza una latita de, de, de, de, de eh, alimentos pueden ponerle eh, una botellita de leche galletas, pueden poner caramelos eh, pan digamos, esta navidad una de esas bolsitas con muchas cosas esenciales Será mucha alegría para muchos. Y entonces espero que te haya gustado mi idea y nos vemos a la próxima. No te olvides de suscribirte a mi canal, a Madriadi Chanes, si aún no te has suscrito. ¡Chao!